Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Nicole, para los que son nuevos por aquí. Y este video va a ser súper serio. De hecho, creo que evité tanto hacer este tipo de videos, pero gracias a la llegada que tengo a ustedes vía YouTube e Instagram, me siento en la obligación de hablarles sobre este tema. Creo que es súper importante y hay gente que no se ha dado cuenta de la magnitud del problema que estamos viviendo para aquellos que no son de Lima o de Perú el presidente Martín Vizcarra decretó un estado de emergencia ¿qué significa esto? aparte de varias medidas que, vamos a ir, eh, que les voy a ir contando en el video, eh, ha obligado a todos a quedarse en casa sin embargo hay muchos que no están cumpliendo esto ¿ahorita son? ¿qué hora es? son las 3 y 40 casi de la tarde y aquí desde, desde mi ventana he visto motos de Uber, de Uber Eats, de Rappi, de Globo, cosa que ya no deberían estar en la calle porque está prohibido que empresas de delivery, de comida o de, de cualquier este entidad esté circulando por las calles. Antes de empezar de esto, con este, lo del estado de emergencia quiero hablarles sobre algo que me indignó muchísimo y que de hecho me llevó a, a hablar aquí en este video y postear cosas que posteé en mi Instagram si es que no me siguen. El día sábado, obviamente la cosa ya estaba seria acá por el coronavirus, ya habían el sábado como 40 y pico de casos, uno grave en hospital, que creo que ya se mejoró, y eh, habían anunciado que hoy día el lunes se iban a cancelar todos los vuelos provenientes de Europa y Asia. Y eventualmente se iba a cerrar el aeropuerto, pero no se supo hasta anoche. La cosa es que el día sábado me ve con la sorpresa de que dos conocidas mías, espero estén viendo este video, vinieron de Europa, una de Italia, donde el coronavirus estaba matando a un montón de personas, que tienen muchísimos en hospitales y la gente está volviéndose loca porque no hay sitio para más personas infectadas. ¿Por qué pasó esto? porque así como nosotros vivimos hace unos días que decían no salgan de casa la gente no hizo caso, se fue de fiesta igual que aquí en Perú se fue de fiesta, se fue a la playa y usó el tiempo como si fueran vacaciones y no señores, la cosa es que toda esta gente no supo que estaba infectada salió y eh, infectó a muchísimas personas más y ahora los hospitales no se dan abasto así que justo acabo de leer de que acaban de decir que los hospitales van a tener que elegir a quién curar primero, o sea que los abuelitos y las personas mayores de 80 años para arriba no van a ser atendidos porque no son prioridad. ¿Okay? La cosa, volviendo al tema, estas dos chicas que me imagino en cada grupo de amigos hay gente estúpida que ha hecho lo mismo pero les voy a hablar sobre estos dos casos que son más cercanos a mí. Una de estas chicas venía de Italia y otra de Alemania. La cosa es que la de Italia Llegó el viernes de la noche, y a la mañana siguiente estaba en la playa, señores. ¿Dónde quedó tu conciencia? Tu egoísmo se hizo notar, pero al 100%. ¿Qué onda la familia de esta chica que no supo decirle, oye, ¿sabes qué? Si vienes de este país que está, literal, todos en cuarentena y todos casi infectados, perdónenme la arma, ¿no deberías quedarte en casa? O sea, ¿no se te ocurrió, no se te pasó por la cabeza quedarte en casa habiendo estado en, en Europa? O sea, no importa si no estás infectada, a lo mejor lo estás y no lo sabes, porque el virus tarda 14 días en dar síntomas, ya. O sea, que tú, por tu indignación, o tu ay, cheverita, no me voy a... yo soy joven, no me va a pasar nada, puedes haber infectado a toda esa gente que ha estado en la playa contigo. Así que si alguien de ustedes fue a la playa, no sé qué playa era, la verdad, me imagino que era este, esa Bartolo o alguna de esas, si ustedes estuvieron en la playa el día sábado, no salgan a la calle, o sea, tenga cuidado porque de verdad podrían estar infectados. Y la otra señorita que vino de Alemania, llegó creo que el viernes también en la noche, y a la tarde siguiente, o sea, el sábado en la tarde, estaba en el Mar. Así que si estuviste en el Mar el sábado, bueno, ahí tiene su respuesta para que la piense. Por la culpa de estas chicas. Y así como estas dos, han habido millones. Millones de personas que han venido de viaje de Europa, de Estados Unidos y han ido a trabajar, han ido de compras, han salido de su casa a hacer mil cosas porque creían que eran vacaciones. ¡No! O sea, han cagado a mil personas más sin darse cuenta por su estupidez de salir y no quedarse en casa. ¿Estamos bien? Ahora que han decretado estado de emergencia y la gente obligada no está permitida salir de su casa más que para ir al supermercado, una persona por familia, al banco y a la farmacia la gente sigue saliendo les voy a dar un ejemplo en mi edificio hay una señora que justo vive debajo nuestro y le he dicho a la señora que viene de lunes a viernes creo a cocinarle porque la señora es una inepta y la verdad es que no sabe ni siquiera hacerse un gorro revuelto. y tiene un perro y la señora ha venido hoy día a sacarle al perro al parque porque la señora no puede salir entonces si ustedes piensan esta chica que viene de no sé dónde Puede venir, puede traer el, el, el, el virus, infectarla a la dueña y infectarnos a todos nosotros. en a la cuadra de mi casa también hay eh, los porteros, han venido a trabajar, los de mi edificio no, por supuesto. Pero los de los costados, de los dos costados de mi edificio, han venido a trabajar. Y le hemos tenido que decir, ¿qué mierda haces acá? Los trabajos... Menos los que trabajan en bancos, supermercados O telecomunicaciones O no sé cómo, cómo es ese tema Se han cancelado, o sea, nadie está yendo a trabajar Y no por eso van a dejar de pagarte Porque esto es Una emergencia Acá también estaba viendo las noticias Y han incumplido El aislamiento y el estado de emergencia Y la gente ha salido sin protección A comprar Al lado de un montón de gente Sin importarle nada de que alguien haga chus Y se fregaron todos mayores hay niños ya y después gente pituca que ha salido al parque a hacer ejercicio cuando está prohibido ni siquiera puede salir al parque enfrente de tu casa la cosa es que hay militares en la calle hay policías en la calle y a partir de mañana aquellos carros que estén eh, circulando y no tengan digamos eh, permiso los van a les van a quitar el brevete, que me parece excelente excelente y las personas que estén caminando por la calle y yéndose a, a feriar o a la playa o a la piscina También, eh, si no me equivoco, los van a llevar a la comisaría Quiero hacerles entender con este video a que piensen, piensen sus acciones Si ya lo salieron de la casa cuando no tenían que salir, piña O sea, ya fue, ya pasó, la cosa es que no la hacías cagando Hay una chiquita, una X, no, no sé, no la conozco, pero pobrecita por ella, por su familia y por sus amigos Que salió el día sábado a Joría y le preguntaron, de hecho salieron a la entrevistaron y le dijeron, oye, ¿tú qué haces acá? Ay, juegueando pues de fiesta Se supone que no podían ir a eventos de 300 personas Y la chica que dijo, no, acá somos 290 nada más O sea, qué falta de cerebro, de verdad tienes, No sé, tienes que tener problemas, problemas en, en tus neuronas Para no darte cuenta de que tienes que quedarte en casa y no ir a lugares así Porque pues no no tú ser el afectado, te puede dar a ti y a ti no te pasa nada, pero ahí no vives con abuelos, vives con papás. Tus papás pueden tener más de 60, 70 años y ahí sí se van a ver muy afectados, porque no tiene el mismo sistema inmunológico que uno, joven. Es que tienes que tener dos dedos de frente, ¿verdad? Lo mismo, como les contaba al principio del video, pues en Italia, habían no sé cuántos casos, pocos casos y la gente no le importó porque dijo a mí no me va a dar. Yo no me voy a infectar Y salió a hacer su vida normal Porque esta cosa ya no es una cosa normal La cosa es que a la gente no le importaba No quería escuchar, no quería hacer nada Igual que aquí Y ella fue pues recontra peor Y así en un abrir cerebro de ojos Hay como 7000 infectados Y acá si es que no se si el estado de emergencia Iba a ser lo mismo Así que por favor les pido que respeten La vida de los otros Si no te importa tu vida en verdad A mí no me interesa ya, a nadie le interesa si a uno le importa un pincho su vida, pero la de los demás a mí sí me importa. Y quiero que algunos entiendan de que las cancelaciones de las piscinas, o de los clubes, o de los gimnasios, o de whatever, no es porque cree la gente que te vas a morir, sino están evitando que el virus se propague, ¿entiendes? O sea, si yo no salgo, el bicho no me va a tocar a mí, por lo tanto, si a mí no me da a nadie de mi familia que estamos acá encerrados, le va a dar. Pasa que uno salga y por allá o ve, se cruce con alguien que se cruzó con otra persona, que se cruzó con otra persona y se hace una cadena y al final todos terminamos infectados. Entonces, ya saben, una persona por familia tiene que salir a comprar cuando sea necesario. Si no, no salgan. Ok, por favor. En este preciso momento son 86 casos en Perú que tienen coronavirus. No hay ningún muerto. Esperemos que no lo haya, pero todo dependerá de nosotros. Cada muerte va a ser nuestra culpa. Y antes de que se metieran encima con respecto al trabajo, de que claro, si tú no trabajas, te pagas. Y a los que trabajan independientemente, y los que viven al día para llevar pan a su casa, no van a tener nada por estos 15 días. Señores, todos lo sabemos. Hasta el presidente lo sabe. Y por eso, justo ahora en la mañana di una conferencia para dejar claro unos puntos que estaban así como que medio sueltos de la noche. Y Martín en la conferencia dijo que eh, habrá un bono de 380 soles para familias vulnerables afectadas por la cuarentena. ¿Qué significa esto? Este apoyo económico estará destinado a 3 millones, 3 millones de hogares vulnerables por, por pobreza y pobreza extrema. Me parece excelente que haya pensado en los que tienen menos que nosotros Para todos es difícil, para algunos es muchísimo peor Pero todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar todos juntos Y no ser egoístas Podemos no tener una cosa un día Pero mañana podemos no estar vivos O alguien, algún ser querido puede no estar vivo por nuestra culpa Así que, por favor, les pido que no salgan de su casa Y sus parientes, convénzalos de no salir de casa. Tengo a mi abuela, acá al costado mío, que quiere salir, porque todavía creo que no entiende eh, la densidad y el problema que es esto. Y obviamente se molesta porque le decimos no salgas, y al final ella va a ser la que peor va a recibir el virus si es que le da. Nosotros, el resto nos vamos a salvar porque no nos va a pasar nada, pero ella no. Y ella va a ser la primera en Quedar mal y la van a tener que internar Y así como ella, hacen todos los abuelitos o todas las personas mayores Imagínense cómo van a estar de colapsados los hospitales y los centros de salud Porque aquí la salud, gente, para los que no saben, de que no son de Perú La salud de aquí es una mierda ¿Ya? Y la cosa es no propagar el virus para que los hospitales no colapsen Y de ahí tengan que elegir a quién salvan y a quién no Acá les voy a mencionar algunas cosas que no se pueden hacer, ¿ok? No puedes tomar taxi, no va a haber taxi por aplicativo, no va a haber comida delivery por aplicativo No habrán actividades culturales, o sea, no habrán museos ni nada de eso No habrán misas Y si te encuentran en la calle vas a ser detenido Así que si sales a comprar o lo que sea, porta por favor tu DNI para que puedan chequear la dirección Y saber que estás cerca y que estás yendo o regresando a tu casa Y sobre todo, cuídense Cuídense unos al otro, si es que uno sale eh, Procuren que tenga guantes, que se la de bien las manos Antes y después de salir de la casa Porque si nos cuidamos Si cuidamos a uno, cuidamos a todos Y si se muere a uno, va a ser culpa de todos Por no acatar las normas y no seguir Lo que están dictando Los ministerios de salud y el presidente Así que por favor, de verdad Les pido de todo corazón, no sean estúpidos Ni siquiera los chéveritos Ni los invencibles Porque el virus no ve Estrato social, no ve situación económica, no ve educación, no ve color de piel, no ve nada de eso ¿Ok? Si te puede pasar a ti, nos puede pasar a todos Así que por favor respeten y cuídense mucho Antes de terminar este video quiero pedirles que se suscriban a mi canal Probablemente esté hablando eh, más sobre este tema Y bueno, los temas que les encanta a ustedes por aquí en el canal Y no se olviden de seguirme en redes sociales porque por ahí también estoy compartiendo eh, cosas que pueden ser de ayuda para todos nosotros que estamos en una disque cuarentena Así que cuídense mucho y nos vemos en las redes sociales y por aquí